Decirles que durante todo el tiempo, desde que iniciamos la gestión, nosotros nos propusimos un plan de política educativa que puso foco como estrategia fundamental en el cuidado de las trayectorias escolares. Ese objetivo que nosotros nos propusimos nació de haber leído previamente los indicadores históricos de la provincia de Santa Fe y haber compartido este equipo de política educativa, la preocupación por las, los índices altos de repitencia, de abandono interanual, de sobredad, cuestiones que sobre todo se expresaban con más fortaleza en la secundaria y que requerían que nosotros miráramos fuertemente los recorridos que hacen los chicos. La evaluación de esas políticas implementadas desde el 2020 hasta ahora nos muestran una mejora sustantiva en todos los indicadores educativos santafesinos. Allí tienen la pizarra y los pueden ver. Por lo tanto, esto indica que el camino que tomamos era un camino acertado. Y eso es precisamente lo que motiva que a partir de ahora sigamos profundizando esas líneas en un modelo pedagógico que va a definir la trayectoria escolar obligatoria como una trayectoria única que se transita en tres escuelas el nivel inicial, la escuela primaria y la escuela secundaria. Cada una tiene algunas particularidades... ...porque responde también a las necesidades y posibilidades... ...de un sujeto que atraviesa distintos momentos de su vida. Pero básicamente nosotros decimos una trayectoria obligatoria... ...que tiene ingreso temprano, asegurado... ...con políticas de fortalecimiento de los aprendizajes... ...a través de lo lúdico, lo artístico y el inicio de la alfabetización inicial, una escuela primaria que se define con jornada extendida, con fortalecimiento en lengua, matemática y nuevas tecnologías, que además está transitando la definición de su diseño curricular, una deuda que la provincia de Santa Fe tenía desde hacía muchísimos años, para el nivel primario, y una escuela secundaria de avance continuo. Esas son las premisas que articulan este recorrido de la trayectoria obligatoria y que obedecen en la definición del curso de las políticas a tomar a precisamente haber analizado las líneas históricas de los indicadores santafesinos, los desafíos actuales de la educación argentina y la contextualización de cómo nosotros seguimos empeñados en seguir mejorando el recorrido que los chicos hacen en la escuela en nuestra provincia.